Listo. Día 18. Estamos con Flor Canales y en este proyecto de Sariri.com nosotros nos manejamos en seis áreas culturales, donde una de ellas es la narración oral, rescatando las tradiciones orales, trayéndolas a presente. Entonces Flor tiene, eh, hace esa labor, pero no solamente como una narradora, sino que ella, las herramientas de la narración en los procesos, más allá que van entran en, la, en el campo de la terapia lo interesante es que en ese en esa mezcla los cuentos que ella usa también vienen de las raíces andinas entonces hay varias fuentes en este ejercicio que lo hacen muy nutritivo eh, como la otra vez yo te yo les decía de qué se trata esto pues yo no sé qué se trata por eso estamos aquí con flor que ella es la que <risa> Y con ella hemos organizado una experiencia donde, ¿sabes qué sentí, Flor? Que con el pretexto del amor armamos una línea y alrededor de esta eh, podemos hacer el ejercicio de, de narrar un cuento con un propósito, ¿no? Entonces los dejo con Flor Canales sí. que nos cuente un poquito de esto y nos envuelva en la historia. Nada, antes que nada, bienvenidos y bienvenidas. Bueno, somos todas mujeres, excepto Guaira. Así que Guaira, voy a hablar muy en femenino. Siéntete incluido. Nosotras siempre nos sentimos incluidas en todas partes. Sí. Y muy contenta de ver caritas conocidas. Ahí las veo Francesca, la Fer, Daniela, que no se le ve el video, pero voy viendo a la gente, a Betty, a todo el mundo. Bienvenidas. Como les estaba comentando, Guaira, eh, Acá a mi compañero le surgió una idea que era esto de cómo podemos, en épocas de pandemia donde el contacto es cero, nulo, y nos piden resguardarnos en casa porque un virus acecha nuestras vidas, podemos seguir conectados. Justamente Sariri es un proyecto que busca en que la gente pueda disfrutar de experiencias artísticas, de aprender algo nuevo, de tener un espacio de compartir a través de las virtualidades. Y algo que es muy chulo es que eh, lo trabajan con gente que se dedica a un oficio desde una onda más tradicional de conservación, de preservación de tradiciones, que, que es algo maravilloso. Entonces, si algún día se dan una vueltita por Google y ponen estarirí, van a ver actividades maravillosas como aprender a hacer tortillas con una familia neta, neta mexicana o se van a poder ir a Chile a ver cómo se construyen los barcos en una zona que es sumamente fría de Chile, que está pegada a Argentina, en la zona de la Patagonia, o pueden disfrutar de una función de cuentos conmigo, o llevar un taller donde pueden aprender artesanía y tejido andino o peruano, o pueden llevar un taller de narración de cuentos, así, diferentes cosas. Y hoy día de lo que vamos a hablar es justamente de cuentos, historias, y de cómo estos pueden tocar eh, emociones. Entonces, yo quisiera que esto fuera algo súper interactivo. Entonces, lo primero que les quería preguntar es que si ustedes creen que los cuentos pueden tener un aspecto sanador, y acá me gustaría tener mucho cuidado con la palabra sanación, porque ahora vivo en este lado del continente, y acá sanar está muy reducido como término para términos médicos. Dicen que solamente los médicos sanan, ¿no? Está mucho desde el punto de vista científico. Incluso el tema de arteterapia eh, no está muy bien catalogado por, por todos los profesionales acá. Algunos dicen que es cuento chino, que nos inventamos este tema de la sanación y que en realidad a veces se puede poner en riesgo la vida de alguien por decirle que la está sanando. Y acá quiero hacer la primera aclaración para empezar este conversatorio y es que nos vamos a ir un poco a la concepción esta de sanación que tenemos más en Latinoamérica, que es este concepto como generador de bienestar. Eh, la última vez que tuvimos hace unos días un conversatorio con Guaira eh, hablábamos de sanación desde un aspecto eh, de cosmovisión andina, de cosmovisión latina, que es esta de generar bienestar y que yo le he un ejemplo muy sencillo, que seguramente ustedes, si también tienen abuelas, abuelos, les habrá pasado, que tienen algún día un dolor de barriga horrible y viene la abuela, que se mete al jardín, saca unos yuyos, unas hierbitas, te prepara un brebaje y te dice, tómate esto, que con esto te vas a sanar. ¿No? Y entonces tú, en un acto de fe hacia tu abuela y hacia los yuyos del jardín, te lo tomas y automáticamente te empiezas a sentir mejor. Justamente este es el concepto que quisiera que quede claro con, con esto de sanación. Como que no es cierto, y no, no quiero mentir y decirles que alguien tiene gripe, yo le cuento un cuento y ¡oh! seguro la gripe y ya no tiene nada. O alguien está con un dolor estomacal fatal y le cuentas un cuento y milagrosamente se sanó. No va con ese tema, sino va que se va a sentir mejor. Cuando tú haces algo artístico, el hecho artístico de por sí, es un generador de bienestar. Y dentro de todas estas gamas de expresiones artísticas, la narración oral es una de las expresiones que al trabajar con la palabra, que al trabajar con personajes que muchas veces circunscriben arquetipos, que son modelos de personas y que trabajan situaciones claras, uno puede ir ahondando en emociones y en situaciones que alguien en su vida real está atravesando. Y al trabajarlas, estás generando un bienestar. ¿Por qué? Porque estás ahondándolas de una manera, entre comillas, metafórica, pero directa. Entonces, vamos ahí con este primer término de sanación, como generador de bienestar, no como curarte. No quiere decir de que el cuento, trabajas con niños que tienen cáncer y trabajas, narrarles historias una vez al día y estos niños van a curarse del cáncer. No, pero sí es cierto que van a mejorar el sistema inmunológico, van a tener una mayor cohesión entre compañeros, puedes trabajar los miedos que tienen con la enfermedad, los miedos que sienten hacia sus padres al atravesar esta situación. Y lo puedes hacer a través de historias, donde ellos se reconocen a los personajes se reconocen en las emociones que se plantean y en las situaciones que ellos están vivenciando. Entonces vamos por ahí, vamos dejando algunas cosas como en como empinceladas. Y nada, y lo primero es preguntarles si ustedes quieren preguntar algo y saber por qué se metieron de chusmas, de chismosos, de curiosos, a, a escuchar este pequeño compartir que estamos haciendo sobre esta perspectiva terapéutica de los cuentos y de las historias. Cuando usted. Me encantó la introducción, Flor, y desde ya reiterarles uh -huh. bienvenidas a levantar los micrófonos, a levantar las cámaras y oh. a soltar preguntitas. Porque a mí, a mí en lo personal, eh, tú me llevaste a un nivel de los cuentos que, que estaba fuera de lo que yo concebía, ¿sí? Entonces, yo no sé si todas las personas que están en, en, esta, en esta sala en ese momento están alineados a lo que tú decías, o de pronto están de pronto a mi lado también donde un cuento era una actividad recreativa y terminaba en lo uh -huh. vivía con una sonrisa y una moraleja, ¿no? Pero, uh -huh. cuando tú lo pones, trasciende mucho, mucho más. Entonces, uh -huh. de eh, pronto, ¿cuál es la experiencia que ha tenido con los cuentos Silvana o Lafer ¿Pueden eh, activar los micrófonos? Ahí, sí estamos. <risas> bueno, no sé si me permiten, este, me gustaría comenzar. Primero, antes que nada, darte las gracias, este, Flor, por esta posibilidad maravillosa de conectarnos, porque ya te estaba extrañando. hace como... Oh, ¡Ay, qué linda! <risas> Sabes que en Uruguay estoy ansiosa por, por recibirte. Bueno, y puedo decir que estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. O sea, como docente de idioma español que soy, Noto que el contar historias, o por lo menos hablar de determinados temas, es muy sanador, y más a nivel de los chicos con los que yo trabajo, que son los que están en primero, segundo y tercero del liceo, que uh -huh. ellos necesitan el apoyo y la palabra y el gesto y la mirada y el cariño del docente para saber que son únicos y repetibles, y que, bueno, que uno tiene que transmitirle mensajes alentadores para su futuro. Más allá de todo lo que ellos puedan vivir, en Gawar, ¿verdad? Que, bueno, uh -huh. veces, lamentablemente tienen personas muy negativas, a que yo llamo vampiros energéticos, ¿sí? Que todos los que tenemos. El... Todos tenemos por ahí siempre. Vampiros energéticos. Entiendo que hay chicos que lamentablemente nacen con una concepción, pues, crecen con una concepción de sí mismos, que nos hace creer que no son capaces de absolutamente nada. Uh -huh. Bueno, que no con una palabra, con una historia que se les cuenta, los pueda hacer crecer. Y bueno, para no acabar, que en las últimas clases fue la cuarentena, o sea, perdón, en las últimas clases, estoy hablando las clases de esta semana, después de la cuarentena, establecí mi vínculo, presencié con algunos chicos, y entre las cosas que estoy tratando de apuntar es a eso, al tratar de, de a ayudarlos a crecer como seres humanos, a ver lo importantes que son, y bueno, me he centrado, por ejemplo, en el tema de la historia de Quieren Keller para que vean, ¿no?, como dentro de esa oscuridad y ese silencio, estuvo niña dos años, a los siete años logró encontrar una forma de comunicarse y salir al mundo. Entonces, uh -huh. Estoy en ese, en ese viaje más allá de los contenidos. Me parece que es lo que, lo que más puede quedar a los niños. O sí. joven, ¿verdad? Uh -huh. Sí, bueno, voy por ahí. Sí. Eh, es, es interesante lo que señala Silvana porque en realidad, como mencionábamos hace un rato, todo hecho artístico eh, de por sí es generador de bienestar, es terapéutico, es catártico, eh, trabajamos con el cuerpo, con nuestra voz, que muchas veces es silenciada, que no tiene espacios de expresión. Pero ¿qué pasa cuando uno, por ejemplo, trabaja en un contexto educativo y ya va creando, entre comillas, un perfil más o menos de las características de nuestros chicos conforme van pasando los días? Podemos ir buscando historias que traten situaciones que sean parecidas a las de ellos. Y es lo que hablábamos el otro día. A veces eh, te piden en un repertorio que tengas un cuento específico para alguien que capaz está pasando por cáncer de mama específico, ¿no? O para un niño que justo hace unos días sus papás se han divorciado y ta, ta, ta, y te dicen, pero quiero que tengas justo un cuento de estas características y es súper puntual, ¿no? Y pasa lo que está haciendo Silvana, eh, intuitivamente, pero acertadamente, que es que no vas a buscar un cuento precisamente que describa la situación tal y como esa persona lo está atravesando, pero que sí toca temas latentes. Como este tema del salir adelante, como es este viaje del héroe, de alguien que ha atravesado por situaciones muy difíciles y logra salir. Entonces la persona que lee eso, quiera o no, se identifica con esas historias. Y lo hablábamos el otro día, Guaira, ¿recuerdas cuando poníamos, ejemplo, la, las novelas? Eh, no sé qué tan jóvenes serán ustedes, qué, qué tal van de años todos, porque tenemos grupos variados, pero al menos yo, de mi infancia, algo que recuerdo mucho es el televisor con mi mamá o con tías viendo una novela, y mayormente mexicana, porque eran las que estaban muy de moda en ese tiempo. Y no sé si ustedes se dieron cuenta, pero las novelas mexicanas todas tienen el mismo inicio y el mismo desenlace. ¿Se han dado cuenta, no? Y casi todos los personajes son la típica chica que sufre, que es muy pobre, muy pobre, muy pobre, y el tipo que es muy rico, muy rico, muy rico, entonces ella sufre, sufre, sufre, sufre, sufre, sufre y al final, en el último capítulo, se casa vestida de blanco y es feliz para siempre. ¿No es así? Que todos sabemos que no es real, pero lo curioso es, que todos nos enganchamos a esas historias. Nos enganchamos a poder ver una situación que tal vez nos dibuja o nos desdibuja, en cierto modo, pero que no queremos que se nos vengan las preguntas encima, entonces me pongo de observador y las quiero ver en la lejanía. ¿Qué es lo que le puede pasar a Silvana con los chicos? Que tiene chicos que la están pasando mal y Silvana va y le dice, ¿te sientes bien? Hay alguien que te puede ayudar, le dice, no, profe, yo estoy bien, que no me pasa nada. Pero ¿qué pasa si viene a interpelarte una historia, un libro, una película? Se genera ese proceso, pero de una manera que no es tan invasiva. Porque estamos trabajando y jugando con la primera persona y la tercera persona. Es decir, yo que estoy pasando el problema, me pongo por ratos de espectador y entre comillas digo esto, no me debe doler, no me afecta porque no es conmigo, esto es de la historia. Pero en cierto modo también paso a ser el protagónico porque digo, uy, eso que le está pasando al personaje. Me pasa a mí. Uy, eso que ha dicho, yo también lo he pensado. Uy, eso que siente, también lo siento. Y la gente que hace teatro también les habrá pasado que a veces les piden interpretar un personaje y se sienten súper identificados con el personaje. Y a veces en este momento y etapa de tu vida vital es súper interesante que puedas habitar ese personaje para que tú también hagas un proceso de sanación de esos aspectos que ese personaje está trabajando, ¿no? Mirá. Entonces, sí, dime. Miriam, Miriam Melati nos dice: uh -huh. Me ha tocado en mi grupo de primer grado entrar y atravesar el tema de la muerte. He elegido cuentos que invitaban al, supondría que es al duelo, ¿no? Al duelo fue liberado uh -huh. de las emociones y de los sentimientos. Entonces, uh -huh. ver, ver la capacidad de identificar el tema y abordar uh -huh. desde temas tan sensibles como el que mencionó Miriam, ¿no? La muerte alrededor de un cuento, mm. y en ese caso lo hace con niños, pero creería, como tú lo mencionas, eso va, aplica para todas las edades, como entrar por una puertita de allá, sí. ¿no es cierto? Mm. Mira, con, con temas como la muerte, por ejemplo, eh, yo creo también que una cosa que es muy sanadora es empezar a hablar de la muerte. Yo creo que alguien que no es consciente de la muerte no puede ser consciente de la vida. O sea, si tú no puedes ser consciente de que algún día esto se va a acabar, no estás disfrutando tampoco el presente y vives o en el pasado o en el futuro. Y una de las cosas que yo creo que desmitifica mucho este tema de que un hecho tan duro como es la muerte, que a todos nos duele, eh, desmitifica mucho el llevarlo a extremos y que pasemos de una pena a un dolor y a un regocijo de esta pena y seguir y, y prolongar el tema del duelo, es también analizar que hay muchas concepciones de muerte. Eh, yo les quiero comentar algo muy curioso, por ejemplo. Eh, yo estoy ahorita conectada desde España, que es donde vivo ahora, en Ciudad Real, y algo que me parecía muy curioso es que acá eh, estás comiendo con un grupo de amigos que son españoles o qué sé yo, y tocas la palabra muerte y la mayoría de gente no quiere hablar. Dicen, no, no, que no hablemos de eso, que de eso no se habla. Entonces se bloquea el tema se bloquea el tema, y no se apertura el tema del diálogo. ¿Y qué es lo que pasa cuando alguien pierde un familiar? Es como un tema vetado, o sea, sí, das el pésame, pero no se ahonda en hablar, qué pasó, cómo te sientes. Entonces, se corta eso. Por eso yo a veces en son de broma digo, es que a veces los latinos no necesitamos psicólogo porque lo hablamos todo. No sé si les ha pasado que todo lo contamos, consultamos todo, nos preguntamos todo. En cambio, cuando hay un espacio donde no tienes ese espacio de orientación, de escucha, y a veces ni siquiera de que alguien te dé un consejo, simplemente de escuchar, eh, tienes que ir a un espacio donde te sientas contenido, como es un psicólogo, un proceso psicoterapéutico, qué sé yo. Para mí algo que resulta muy curioso, por ejemplo, es eh, mi pareja desde acá, es español. No, antes de que te pases la, al, al siguiente punto, en el mismo tema, nos pregunta uh -huh. Sole, que quiere hacer una pregunta... Eh, sobre sí. el micrófono y bienvenida a casa. Bienvenida, Sole, a ver, te, te veo, te veo. No, no, ay, te veo, Sole. Hola, cómo están? Yo quería hacer una pregunta, este, también, este, bueno, como Láper, soy de Jujuy y yo soy, bueno, seño de, de nivel inicial de, de los nenes más pequeñitos y a mí si hay algo que, que estoy como, bueno, con esto que hablabas, no, desde la sanación como generador de bienestar. Es como, porque nosotros seguimos, bueno, en una situación muy muy crítica, mm. y el único contacto que tenemos con los niños es a través de la pantalla, y a mí si hay algo que siempre me tiene como, no sé si, no siempre, pero como que me angustia o me preocupa, es esto de cómo llegar a ellos, y ser quizás a través de, de un cuento o una narración, este poder acercarme a ellos. A mí, esto lo que estoy escuchando que están hablando está... Me, me reinteresó ¿no? lo, lo que dijo uh -huh. ¿sí? este, de que por ahí no es apuntar al, al tema, yo tengo, he visto muchas colegas de que por ahí este, cuentan el cuento del virus, y a mí es como sumarle más cosas a lo que ya venimos viviendo, es como, no, no, la idea es no enfocarnos en eso, sino, bueno, Transitarlo de otra manera. Hay una ¿Ya? cosa muy maravillosa que se trabaja en teatro físico y es, eh, se llama transposición. Que es, por ejemplo, tú quieres representar un escenario y como en teatro físico se trabaja solo con el cuerpo y mayormente una de las exigencias del proceso formativo es que uses ropa negra. Es que careces de tantas herramientas que lo que menos tienes que hacer es lo que tú dices, ir a lo literal. Si no tienes. Que hacer que tu cuerpo metaforice lo que quieres mostrar. A mí me pasó, en, cuando empezó esto de la época de la pandemia, me empezaron a escribir docentes y amigos que me decían, ¿sabes qué? Estoy teniendo problemas ni siquiera con alumnos, porque en ese momento lo que más primaba era, seamos sinceros, nuestra familia. Eh, mi hijo, te consulto por mi sobrino, te consulto por... Porque ahorita mis alumnos como que pasan a tercer plano, porque eso es tan desconocido que ni sabíamos si íbamos a volver a las aulas. Y algo que, que yo creo que se comete un error con este tipo de, de cuentos que son tan literales es, por ejemplo, ir directo al llano de el virus. Y el virus se contagia así. Entonces, ¿cómo podemos metaforizar? A mí me pasó empezarlo a hablar con algunos papás y algunos docentes que iban a tener estas consultas. Y una de las cosas que se me empezó a ocurrir a mí en estas indagaciones entre las cosas que les escuchaba era, por ejemplo, uno me decía, mi hijo no quiere salir al balcón. Porque como él le han explicado que es un bichito el virus, cada vez que ve una mosca, dice que la mosca es el virus. Entonces, si pasa una mosca, grita, llora, se colapsa y se mete a la casa. Después, he tenido papás que me decían, lo quiero llevar a caminar cuando no hay gente y no quiere, porque le han dicho que es un bicho que está por todas partes y que incluso respiras y ya te enfermas y te puedes morir. Y como él dice que no se quiere morir, no quiere salir a pasear. ¿Cómo podemos metaforizar esta situación? Entonces yo me puse un poco versión niño a tantear y tontear, que es básico, tienes que tontear porque es fascinante eso de los niños. Yo me ponía a pensar, ¿qué pasaría si yo tuviera esos miedos? ¿no? O sea, es algo que está en el aire y es algo que me puede hacer daño y es algo que exige que yo como niño use cosas que no estoy acostumbrado a usar, como mascarilla, en ese tiempo se hablaban, acuérdense, de los guantes, que la ropa te la tenías que cambiar completamente, llegar y bañarte de pies a cabeza. O sea, era una cuestión extrema, ¿no? Porque la verdad eso era, era desconocimiento. Y yo me ponía a pensar qué personas que los niños admiren o vean dentro de su mundo imaginario y también que lo sientan cercano, eh, hacen ese tipo de cosas, de ponerse tanto implemento. Y me puse a pensar, los astronautas, ¿no se han puesto a pensar? Los niños flipan con que algún día quieren ir a la luna y que tienen que explorar un espacio que el aire es distinto, que la densidad es distinta, que no saben que si lo que hay en la luna lo pueden tocar o no lo pueden tocar, Si no miran a Superman, que tenía lo de la criptonita y todo lo demás. Entonces yo me puse a pensar y a repensar eso y dije, ¿y por qué no trabajamos con los chicos que ahora estamos saliendo a un nuevo mundo? Ahora que ya van a empezar los permisos para salir. Pero salir a este nuevo mundo es como los astronautas, no sabemos lo que va a haber. Y como no sabemos lo que va a haber, ¿qué hacemos? No es que vamos a ir aterrados, el astronauta no va aterrado, va con ganas de querer conocer, pero toma previsiones. Para el aire se pone una especie de cúpula en la cabeza, entonces nosotros vamos a hacerlo con la mascarilla. Nosotros vamos a usar guantes si se requiere y... Como los astronautas no viajan todos en grupo, ni se están saludando porque en la luna no hay tanta gente. Porque eso me preguntaban, papás, ¿qué pasa si yo salgo con mi hijo y se encuentra con un compañerito y bailo, besuquea y todo? Porque el niño es niño. Le vamos a explicar que nosotros somos equipo de, de astronautas y nos vamos a cruzar con otros equipos de astronautas. Entonces los astronautas, como vienen tan armados de cosas, no se pueden abrazar, pero se pueden hacer señas, se pueden hacer señas. Pueden tener saludos secretos, pueden continuar con eso. Y puedes hacer hasta un diario del astronauta. ¿Qué viste de diferente ahora que saliste? ¿Qué era distinto como cuando salíamos antes y no llevábamos nada? ¿Y ahora qué estás viendo? Y puedes hacer el diario del astronauta. Hoy vi tal cosa, tal cosa. ¿Y eso lo puedes emplear a nivel educativo? Obvio que sí. Ustedes trabajan con lengua y literatura. Están creando historias. El chico está haciendo un diario. Pueden trabajar temas de salud y bienestar con el chico, de cómo tener los cuidados con las manos. todo como un juego. ¡Oh! Hemos llegado de un mundo nuevo y no sabemos todo lo que hemos tocado, así que vamos a dar un luchazo como astronautas. Entonces, no estás hablando específicamente del virus, que no toques nada, que cuidado, que no le vayas a tocar al niño, que no mires así. Y tampoco lo horrorizamos porque... Yo, la verdad, he pasado acá esa etapa del volver a salir a las calles y tenía a mi, a mi hija recién nacida y algo que me parecía alucinante es el silencio. O sea, nunca había visto unas calles tan vacías, nunca había disfrutado del silencio a pleno, de que puedas escuchar los pajaritos cantar, que no habían autos, no había nada. Y yo me ponía a decir, Dios mío, es que esto es para escribirlo, esto es de loco un niño que ve eso y que ha estado acostumbrado a un ritmo, flipa. ¿Qué puede escribir acerca de eso? ¿Qué puede decir de esta nueva situación que sí le gusta? Y cómo no satanizamos todas las situaciones, sino que también las vemos como oportunidades. ¿Qué de bonito hay ahora? Que esto es distinto. A ver, a ti, hijo, ¿qué te gusta? Uy, que ahora puedo hacer esto, ahora puedo ver lo otro. Por ejemplo, mi hija estaba recién nacida y disfrutó de la maravilla de lo que es poder llevar la porteada en el pecho de su papá y escuchar los pajaritos cantar y después cuando empezó todo el bolondrón de que ya salían autos y todo, mi hija estaba aterrorizada porque todo era ruido. Y ella que era hija de la pandemia, era demasiado ruido junto. Entonces, ¿cómo si un bebé que se supone que no sabe de qué va la cosa reacciona? ¿Cómo reaccionan los niños? ¿Cómo podemos eso que está pasando, volverlo un contenido transversal? ¿Cómo podemos nosotros tomar metáforas para explicar lo mismo sin generar miedo y sin tampoco ser invasivos en las emociones de otra persona? Entonces, si el niño te contara qué tiene miedo o qué le pasa, no te dice, a mí me da miedo esto, a los astronautas les debe dar miedo tal cosa. Entonces, te habla de él pero se pone en zona segura, que es la de tercera persona. Hablo desde mi yo, pero eh, la típica, ¿no? Te quiero hacer una consulta que le pasa a mi amiga. A mí no me pasa, ¿eh? Le pasa a mi amiga. Y luego te cuenta y sabe toda la situación a tanto detalle que te dice, no, no, no es la amiga, es a ella. Pero no se lo dices, porque está la tercera persona de protección. Me parece que eso es una cosa interesante, que podríamos empezar a, a trabajar. Y como lo dijo también... Por ahí, este, Fer y, y Francesca, ¿cómo podemos también relegar algunos contenidos que ahora Internet puede suplir muchos contenidos y vamos de lleno a otros contenidos que son mucho más relevantes por el contexto que estamos viviendo y también por la vida misma, ni siquiera en este contexto? Hay cosas que ameritan estar mucho más en la currícula que una fórmula, no sé, de Einstein, o que los chicos sepan exactamente en qué fecha ocurrió tal suceso, ¿no? Entonces, no sé si responde eso a tu pregunta, Sole, espero que sí. Sí, soy una genia, Flor, este, yo <risas> participé de tus talleres acá, y la verdad que son una capa, este, me re sirve, porque este, vengo dando vueltas, vengo, bueno, buscando las opciones, o qué sé yo, uno va este, intentando ¿no? hacer lo mejor que, que puede, y la verdad que, que me encantó todo lo que dijiste porque, bueno, lo pude ir trabajando. Sí. gracias, gracias. Gracia. Y de ahí puedes sacar muchas cosas. Una cosa es el diario del astronauta, la otra cosa es que dibujen, que pinten, que poeticen sobre eso, que averigüen también históricamente. Si trabajas desde el área de historia, ¿cuándo ha pasado otra pandemia? ¿Cuándo pasó? ¿Cómo fue? ¿Por qué se caracterizó? Pero los chicos ya no va con este tema de la tarea de la profe, pucha, qué aburrido, que tengo que buscar. No, ahora es con un interés. ¡Wow! Esto que pasó, que está pasando ahora, ha pasado antes. ¿Y cómo salió la gente? ¿Cómo se adaptó? ¿Qué cambios hubieron? Yo creo que todo esto sirve para desplegar muchos contenidos que podemos trabajarlos de manera maravillosa. Así que, nada, Sole. Gracias por la es pregunta. Que en realidad, esto que nos interpela y debería enseñarnos. Sí. Perdón. Sí, sí, Francesca, fuiste tú, ¿no? Sí. No, perdón, que te digo Que esta situación nos interpela y en realidad nos, nos debería este, enseñar eh, mucho más, ¿no? O sea, tenemos que aprender de esta situación. Sí, sí yo Vamos creo que algo, algo interesante de este tipo de situaciones extremas es que nos hace poner las cosas en su lugar. Eh, no sé si a ustedes les pasa, sí. pero yo siempre he sido una chica de listas de lista de cosas que tengo pendientes. Y después te das cuenta que en la lista hay 40 cosas. Y pasa algo urgente como esto y tu lista se reduce a una. Y eso es genial sí, porque bien. si te lo pidieran en un contexto natural, no quieres renunciar a nada y dices, no, no, que mi lista es de 40 y me quedan en 40. Y te dice no, no, bájale a 20. Y tú, no, que 40 es 40 y no lo bajo. Pero viene esta situación y dices, ¡que déjenme una, solo una, por favor! Y con esa me quedo tranquila. Y justamente de eso, ¿cómo podemos trabajar también de esas cosas con los chicos? ¿Qué esencializan ellos? ¿Qué les parece como más esencial? ¿Con qué les gustaría quedarse? En esta nueva cotidianidad, ¿con qué se quedarían? ¿Cómo transformarían ellos? Y, y lo loco es también plantear qué salidas darían ellos. ¿Qué harías tú si fueras adulto? y tuvieras un hijo, ¿qué harías tú si viene un niño y te dice, me pasa esto? ¿Tú qué le aconsejarías? Tú, desde tu ser niño, siendo adulto, ¿no? Y tú como adulto también ponerte en versión niño. Yo ahora soy adulta, me pongo en versión niño. ¿Qué es lo que le digo? ¿Qué me pasó? Ponerme yo en versión niño. Y yo digo, ay, a mí me encantaría que me dieran que soy un astronauta. Y me voy ahí con mi mascarilla sí, sí. y lo quiero tocar todo. ¿No? Sí. El ejemplo que hiciste el astronauta. Uh -huh. más ¿Me gustó? Como yendo a la, a la escritura, es como que pone la historia en un tercero y creería que ahí está, hay gran parte de la magia está ahí, ¿cierto? Es, lo cuentas con, con un tercero y mantienes la historia en un tercero y, y la tragedia sí. del tercero y la reflexión en el tercero y todos opinamos en sí. el tercero y si hay mugre, pues la mugre la ponemos en el tercero y rescatamos los valores del tercero y nos los ponemos nosotros, ¿no? Como trabajando en un terreno sí seguro. Hay, hay una cosa que, que muchas veces se cuestiona, a veces de los cuentos cuando tienen objetivos claros, y es cuando se hace muy obvio que lo estás narrando con una finalidad. Tú tienes que saber cuál es la finalidad, pero no la puedes dejar notar tan claro al niño. Um, ayer o antes de ayer creo que fue que posteé en Facebook un texto de Galeano donde una mamá le pide a un escritor que haga comer a su hija, que no quiere comer. Y, y le dices que había una niñita, una pajarita, que no quería comer la comidita y no sé qué. Y la niña termina diciéndole, ¿qué mierda de pajarita? Porque la niña le hace caso a la mamá pájara, ¿no? Justamente eso pasa con los niños. No podemos hacer que parezca tan obvio que se los estamos dirigiendo específicamente a ellos, ¿no? A veces quieres que tu hijo cambie una actitud, ¿no? Y prácticamente al personaje le pones el nombre de tu hijo. Y lo describes como físicamente parecido a tu hijo. Yo recuerdo una de las... Uh, un año fui a la Feria del Libro y habían sacado una selección de cuentos, supuestamente que eran cuentos para educar o algo así, y era una selección de, de puros osos. Entonces el oso se cepilla los dientes, el oso va a la cama temprano, el oso se baña, el oso... Y yo decía, es que yo fuera niña y, y diría, es que yo no soy boluda, es que me estás queriendo decir que me cepille los dientes, que me duerma temprano, que... No, o sea, házmelo bien, o sea, si me quieres educar y me quieres mandar una indirecta, hazlo bien, trabajatela, la busca metáforas, trata de que yo no me dé cuenta que está dirigido a mí, pero que sí, esté dirigido para mí, pero entonces yo hago esto mágico, que es el poder metaforizar una situación. ¿No? que es esto que hemos hablado, de buscar personajes que sean parecidos, pero que no, por ejemplo, acá no es un niño el personaje, no, es un astronauta. Es algo, entre comillas, muy lejano, pero que al mismo tiempo genera mucha admiración en un niño, como que cada, cada niño en algún momento quiere ir a la luna, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces ahí. Eh, me da un poco pena que no hable del tema de, de muerte, ¿no? Con el tema de, de duelo. Eh, sigue por ahí... No Miriam, Miriam sigues por ahí? Sí, sí, aquí a ver, sí, ¿está Miriam? Da señales de vida, Miriam. Ah. ¿Sí, no? Sí, sí, está Miriam. Vale, Miriam, sí. ah, algo que yo, yo aconsejo mucho con el tema de muerte es eh, aprender a contrastar también diferentes concepciones que hay de muerte. Les estaba comentando la experiencia que me pasó con mi pareja porque es algo muy curioso. Eh, mi pareja perdió gente muy cercana, entonces vivió el duelo muchas veces y de maneras muy crudas. Y algo que a él le sorprendió, que acá en España se dice flipó, en Perú se diría alucinó, flashó como diría en Argentina, es que cuando estuvimos en Perú, estuvimos en unas festividades en Cusco, y recuerdo que había un muerto, que estaban enterrando un muerto. Y recuerdo que él eh, lo vi que, que le cambió el rostro, ¿no? La típica de cuando tienes un duelo ahí y ves algo y dices, ¡jo, qué fuerte! Justo llegamos al pueblo en esta fiesta y hay un muerto. ¡jo, qué fuerte! Y en eso la primera cosa que le llamó la atención es que el ataúd eh, en Perú, el ataúd va bailando. Y con la música favorita del muerto, muerto que se respete, baila su última canción hasta el día del ataúd. Pero Entonces, en la andina, ¿no? En la ¿Eh? Andina. En la tradición andina. Esto fue en Cusco, en paucartambo Entonces iba el, el, el ataúd bailando, bailando, bailando, y en eso, eh, obvio, el personaje principal que iba delante del ataúd era la viuda. Y mi pareja me mira y me dice, jo, oh, qué fuerte, mira, en una festividad, ahí pierde al marido, qué triste. Entonces la mujer estaba llorando, llorando a mares, ¿no? Me decía, pero ¿por qué baila el ataúd? ¿Y por qué la gente toma? ¿Y por qué se ríen? Y yo, porque se ha muerto. Y me dice, pero ¿qué? Entonces no les caía bien. Y yo, no, no, no, les caía súper bien. ¿Pero por qué baila? Porque está en una mejor vida. Y me dice, pero mira, ella está llorando. Y yo, claro porque lo extraña y después pasa 10 minutos y la mujer empieza a reírse, empieza a tomar cerveza y empieza a, ah, a bailar como eufórica. Y me dice, ¿Qué, pero esta mujer está loca, es bipolar. Me dice, hace un rato estaba llorando y ahora, ¿por qué está riéndose y Digo, porque se ha muerto su marido. Y me dice, pero, ¿y, y por qué se ríe? Y digo, porque se ha ido a mejor vida. Me dice, ¿Y entonces, ¿por qué lloraba? Porque se si ha ido, lo va a extrañar. Entonces, ¿con qué les quiero decir con esto? Tenemos que ampliar concepciones. Hasta sucesos tan trágicos como la muerte tienen dos caras, tienen dos caras de la moneda. Si tú tienes un familiar que está pasando por una situación dolorosa de salud y fallece, obvio que te va a generar dolor. No te voy a decir que no te lo va a generar, te lo tiene que generar, es lo más normal y vas a tener que cumplir un ciclo de duelo. Pero también tenemos que ver la otra cara. Eh, y vayamos a, a nuestras concepciones, creemos en que hay otra vida, creemos que también una vez que esa persona fallece, cesa el dolor, entonces también va a haber un aspecto que celebrar, que es ya no hay dolor, está en otro lugar donde no existe el dolor. Y esas cosas tenemos que contárselas a nuestros niños, tenemos que dejárselas muy claras, porque una vez que pase una situación así, ellos tienen que reconocer también que en toda situación hay dos caras de la misma moneda. Y no ocultar información, porque a veces queremos mentir a los niños para no dañarlos. Y no nos damos cuenta que los niños viven en el mundo. Y en el mundo hay mil cosas con las que tienen que afrontar. Yo recuerdo mucho una función que tuve en un colegio privado en Lima, que obviamente te pagan por hacer los cuentos, entonces tienes que ir con la política de, del colegio y con lo que el colegio quiere. Y yo recuerdo que estaba contando un cuento andino, que es La ratonera, donde el personaje principal es una mujer que enferma y redu reduciendo la historia, muere. Entonces la directora que escuchó la historia me dijo, ¡horror, Sodomigo morra, cómo va a morir el personaje! No, no, no. Y aparte, no me gusta que tú haces que los animales, para que la mujer se, se cure, eh, mueran. Entonces ahora, cuando en vez de que el campesino mate a la gallina, vas a decir, ¡Uh! La convirtió en caldo de gallina. No vas a decir, la mató e hizo calo de gallina. No, la convirtió. Y yo le dije, pero tú estás segura? Y yo le digo, mira, que yo no creo que sea conveniente. Me parece que el personaje tiene que morir porque tiene que morir. Porque la mujer estaba muy, muy enferma y tenía que morir. Esa es la historia andina y eso es lo que se tiene que respetar. Me dijo que no, que no, que este es su colegio, que ella estaba pagando y que acá los animales no morían, se convertían. Y que la mujer por un acto milagroso resucitaba y se curaba. Y ya está. Punto. Y dije, mira, como tú me pagas, no estoy de acuerdo, pero como sé que me vas a echar del colegio, bueno, lo voy a hacer como tú dices, pero creo que no es lo más conveniente. Y pasó algo súper, súper maravilloso. Que cuando yo dije, y entonces el campesino agarró la gallina y ¡fu!, la convirtió en caldo de gallina. Y los niños me dijeron, ¿era mago? ¿Convertía cosas? Mi mamá, cuando va a ser la gallina, la gallina está muerta. No la puedo convertir, mi mamá no es maga. La directora escuchó eso y me dijo, eh, ay, ya, sigue, sigue. Y después el chancho también no lo mata, sino que lo convirtió. Y los niños, ¿qué? ¿Convirtió? O sea, nuevamente el campesino no era campesino, era brujo. Entonces me empezaron a cuestionar el, el cuento. Entonces todos se me venían encima y yo lo miraba a la directora como diciendo, hágase cargo, ¿eh? que usted fue la de la idea. Y recuerdo que llego ya a la parte final y digo, y la mujer al final milagrosamente se curó. Y en ese un niño levanta la mano y me dice, es muy raro. Me dice, porque ha estado muy enferma y han intentado una cosa y otra cosa y otra cosa y no se solucionaba. Mi mamá se murió de cáncer y nosotros intentamos una cosa, otra cosa, otra cosa, otra cosa y no pasó nada, se murió. Qué raro. Me dice, ¿estás segura que se curó milagrosamente? Y yo ahí la miré a la directora y la directora dijo, vamos a volver a contar la historia como la señorita la quería contar, porque veo que ustedes ya entienden las cosas. ¿Sabes lo que te quiero decir con esto, no? No podemos proteger a los niños de la vida, porque la, niña, la vida te viene de cara. Entonces lo que tienes que hacer es acompañar esa realidad, que puede ser dura en algún momento, pero que ellos tienen que tener la posibilidad de saber que cada situación tiene dos caras de la moneda y que las cosas, existen y que hay cosas que te encantan y hay otras cosas que duelen, que los tenemos que acompañar, que tenemos que estar ahí para dar soporte, pero no los podemos impermeabilizar ni meter en una urna de vidrio. A mí me encantaría, ahora que soy mamá, eh, digo, ay, yo la meto en una urna de vidrio, que nadie me la toque, que nadie me la tire, pero es imposible y es la vida misma, tal cual. No sé cómo vamos de tiempos. Ya creo que estamos llegando al final de este hermoso Vamos encuentro? ya 40 minutos, Florecita. Miriam, sí. dice que totalmente de acuerdo, porque lo que narraste es la respuesta sobre la muerte, lo que comentó Miriam. O sea, uh -huh. ¿eh? Pero Miriam era lo que comentabas. Mira, Flor, vamos ya a 40 minutos. Habíamos calculado los 30. Eh, sí. La Fer, Rosana, Sole, Miriam... ¿Tiene alguna pregunta más para Flor? Mientras algunas se anima, eh, les queremos agradecer por haber acompañado, uh -huh. habernos acompañado en este ejercicio. Sí. Flor nos está acompañando en el proyecto de saliri.com que, como les contaba al principio, es esta idea de poder encontrar referentes culturales en diferentes partes de Latinoamérica. Uh -huh. ¿no? Y sacarlos de un punto donde poca gente lo conoce a llevar a un punto donde mucha gente lo conozca estamos conectados al turismo, pero entonces nos alejamos del turismo recreativo, de... Comercial. Unas cuatro noches y apuntar a un turismo de valor, que aporte valor. Y aquí aparece toda la línea en la región oral. Nosotros estamos poco a poco construyendo la plataforma, recolectando experiencias de valor. Y Flor, debo decir que no sé si exactamente fue la primera persona que dijo, listo, ya, te acompaño en eso por ti. Y fue muy motivante. Yo cada vez que la escucho me derrito. Me derrito, no, es que Flor es demasiada. <risa> eh, tenemos es una experiencia... porque somos amigues. <risa> hay más, hay, hay más. Hay, hay, hay corazón, hay energía, hay, hay cosas lindas. Eh, en la plataforma armamos una experiencia con Flor. Se llama Amor Ritmos. Donde el título de amor, uh -huh. yo soy ser uh -huh. romántico. Pero conociéndola entiendo que es como que cogemos el amor. Y se toma como pre <risa> para hacer estos reflejos y... Y poder eh, hacer ese aprendizaje alrededor de la tradición oral y todo lo que ha narrado ahora Flor. Están totalmente invitadas a unirse a esta sesión. Sí. Los sábados a las 5 de la tarde. Hora Ay, y vamos, vamos a ir haciendo talleres y cosas que Guaira va a ir publicando en Estaril. Y yo también voy a ir pasándoles la voz por Facebook. Pero eso, ahí, ahí vamos con esto. De hecho, si tienen... Eh, un deseo que les gustaría, no, nos gustaría un taller que sea de tal cosa, alrededor de, de, la, de la técnica del cuento, pues se, las ideas son bienvenidas. Para como, um, armar los módulos, estamos ahí mirando con Flor. Sí. Muchas gracias, Florecita, Lafer. A ustedes, chicos. Eh, yo quería comentar, comentar algo sí. cortito de, de que... Bueno, yo con Flor ya tomé otros talleres, entonces creo que, que, que una sin querer también va incorporando cosas, ¿no? Y esto me. De, lo que decía recién el tema de, de no tratar de boludos a los niños y a las niñas, uh -huh. digo, ¿no? Como no subestimar. Entonces, sí. yo trabajo con grupos de, de chiquititos, tengo un grupito de 7 y 8 años y también trabajo en el terciario, uh -huh. en el profesorado a nivel inicial justamente. Sí. Y entonces eh, me pasa esto, ¿no? Que cuando voy a, a, a pasarles un cuentito o algo a los peques, a las peques ahora, eh, nada, es como primero lo, primero veo qué me pasa a mí y me meto, realmente, no sé si está bien redactado, si está bien, no, no, no, por, por los mundos que me lleva, las imágenes y esto que decía recién, Sole creo que era lo que decía, que esto que, que le hablan del virus y que te llenan de miedo. Entonces, ver qué me pasa a Tal mí cual. primero con eso. Eh, y no solo que me pongan como niña, no, no, como adulta, ¿no? Como, como adulta también, ¿qué sí, me pasa? Sí. Entonces, por un lado, eso me parece que mucho respeto, ¿no? De, de, de, de ahí, um, pasar yo por esa experiencia primero. Y después otra cosa que me quedó resonando, esto que decían, ¿no? De no ir como al, al grano, al, al, al, al hueso de lo que es, sino que creo yo que, que, que quien esté escuchando sus necesidades lo van a llevar, le van a llevar para tomar de un camino, por un, de una forma u otra. Por ejemplo, la otra vez estábamos trabajando con las chicas del nivel terciario, eh, nada, como improvisar con gestos, ¿no? Estábamos trabajando en gestos, yo doy teatro ahí, eh, sí. eh, gesto, entonces, eh, corporal y facial, y, y contaban de, sin palabras, ¿no? Entonces mm -hmm. después era lo que interpretaba cada una, y era tremenda, eran, eran ocho estudiantes, es una locura. Gente, sí, sí, sí. Y de, cada una lo tomó de acuerdo a lo que necesitó. Una se fue incluso hasta una de cuestión de enfermedad que tuvo, así como, no, como digo, cuestiones hasta muy, muy, eh, muy íntimas. Y por supuesto, ellas cuentan lo que quieren, ¿no? no nunca, la, nunca las obligo a que digan que no. Por supuesto, sí. cada una lo, lo, que, lo que le transmitió esa, esa sensación es, en este caso, estas, estas emociones, ¿no? Estos gestos. Entonces, digo, me, me quedaba, eso no me quería comentar cómo me quedaba repercutiendo sí. lo que hablaban ustedes, lo importante de dejar, dejar la autonomía de quien escucha, ¿no? ¿Cómo hago mía esa sí. historia? Y, es. y algo, algo que has dicho muy importante, Fer, es que esto que acabas de comentar. Eh, viene a ser parte de lo que se tiene que hacer con todo cuento, que es lo que se llama trabajar un cuento. Eh, yo creo que a veces cometemos un error los narradores, eh, que empezamos, que a mí también me ha pasado cuando empecé a narrar, y es que escupimos historias, como yo digo. Es leo un cuento y me lo aprendo de memoria y lo escupo. No lo traspaso a mi cuerpo, no lo siento, no lo resueno, no lo trabajo para después recién compartirlo. Eh, algo que a mí me gusta trabajar mucho con narradores que, que trabajo y con personas que son docentes y que quieren aprender a narrar es que tenemos que trabajar los cuentos. Una cosa es que tienes que trabajar la historia tal y como está. Y a veces yo, incluso mi pareja me historia es un poquito obsesiva con estas cosas. Por ejemplo, si yo leo un cuento me empiezo a obsesionar por la persona que escribió el cuento. Te pongo un ejemplo que es muy típico, que es el, un cuento que a mí siempre me ha encantado, que es el de la niña bonita y siempre lo cuento. Yo me obsesioné por Marina Colasanti, entonces empecé a averiguar con quién se casó, con quién no se casó, en qué etapa de su vida escribió la niña bonita, si ella alguna vez fue discriminada, si no fue discriminada. Yo soy muy obsesiva en esas cosas. Entonces tú dices, esto no tiene nada que ver con la historia. Mija, sí tiene que ver. Porque para que esa autora haya escrito esa historia, ha tenido que haber pasado un contexto de su vida... Tienen que tener una historia personal que detone esa producción artística. Entonces, si tú te empapas de todo ese trasbastidores, tienes mucha más riqueza para narrar. Y capaz no lo vas a narrar, pero ya tu palabra es más potente, porque tú sabes de dónde viene todo. Entonces, tú vas con el cuento que está publicado, esa es una parte. Vas a todos los entretelones, ganas otras cosas. Vas a lo que te genera a ti, ganas otras cosas. Luego empiezas a analizar personajes, vas viendo cosmovisión y todo de la historia y te das cuenta que hay una maraña de cosas. Entonces, eso es trabajar un cuento, es sumergirte y empaparte en él para recién poderlo comunicar. Y otra cosa que me ha resonado mucho, Fer, de lo que has dicho con, con lo del tema del rostro es, eh, obviamente, como soy obsesiva y ahora ha nacido mi bebé, eh, me estoy obsesionando por analizar a los bebés. Sí, porque yo soy así y ahora me quiero especializar en narrar a bebés. Eh, y algo que me parece flipante con mi hija es que ella hace algo y gira y me mira la cara para ver qué hago yo. Entonces, si yo río, ella se ríe. Y si yo pongo cara seria, ella pone cara seria. Y yo me he dado cuenta de que situaciones que ahora, como esta pandemia que ocultan nuestro rostro, está generando que los bebés se confundan. Los niños salen a la calle, los bebés chiquitos que no han tenido el registro de salir a la calle y ver a la gente con cara descubierta, y viene alguien con mascarilla y se quedan así como... Y me mira mi hija, que también estoy con mascarilla, y se pierde porque como en la calle no te la puedes retirar, se queda así como diciéndome, mamá, mándame una ficha. Me río, le sonrío a esta señora que me está haciendo así, o no le sonrío. ¿Cómo es que los gestos que nosotros leemos de otra persona generan historias? ¿Cómo a mí me puede estar pasando ver a mi hija que tal vez viene una serpiente y se la está colocando y si yo me horrorizo, mi hija ¡Ah! va a gritar y se va a horrorizar? Pero si yo sonrío y hago que ella esté tranquila, no se horroriza. Entonces, ¿cómo nuestro rostro cuenta mucho? Y lo que cada uno interpreta es distinto, porque cada uno tiene su bagaje personal. Entonces, tú puedes hacer las mismas señas, los mismos gestos, pero una persona te va a leer una cosa y otra persona te va a leer otra cosa. Yo, y eso también es muy necesario de respetar en las historias. Por ejemplo, algo que a mí personalmente no me gusta es los cuentos cuando tú terminas diciendo, por ejemplo, y en la ratonera la moraleja de la historia es, y dices la moraleja, ¿no? Y todos los niños, ¡muy bien, señorita! ¡La moraleja! No porque capaz para él la moral es que es eso, y para el otro lo que más, más le, le jaló, Ponte, que tienes un niño que es vegano, que lo que más le jaló fue el tema de que se maten animales, y esa para él es la historia de eso, del veganismo, y para otro no, la historia tiene que ver con lo que su mamá tuvo cáncer, y que hay mujeres que también se han enfermado y también le han pasado eso, y para otro tiene que ver con... El tema del amor, del ser fiel a la pareja, porque este campesino todo el tiempo estuvo al lado de su mujer, le da más peso a eso. Entonces, ¿cómo hacemos que la moraleja también sea elegida por quien escucha? Yo cuento la historia y sé desde dónde hablo. Me encanta mucho Concha Buica, que es una cantante alucinante, y ella siempre decía, yo sé desde dónde hablo, pero yo no sé desde dónde me escuchan. Porque a Concha siempre le dice, es que tus canciones hacen llorar. Y ella dice, no, no, que a mí me hacen reír. Si tú lloras es porque algo tendrás que llorar. Ya eso es cosa tuya. Yo sé desde dónde hablo, pero no sé desde dónde me escuchas. Y eso pasa también con las historias. Entonces, esto que estabas comentando de trabajar con el rostro, yo te digo, ve para adelante. Que a veces no es necesario palabras. No es necesario palabras. Los cuentos también cuando se narra de escenario e incluso en este tema de las virtualidades el silencio también es muy potente ¿no? bueno eso <ríe> ahí vamos muchas gracias yo estoy casi tentado a decir muchas gracias cosas, a ustedes yo creo que no nos vamos aquí en todo en mi caso en toda la noche son las nueve de la noche y tú también sí ¿Tú acá acá nueve sí sí nueve de la noche Chicas muchas... a, a, a los chicos por a las chicas por las estamos dejando sin sin que coman. <risa> Están haciendo dieta forzosa debemos titularlo almuerzo con flor bueno chicas, sí, muchas sí. gracias eh, en ese instante con toda la gratitud de su presencia damos por terminar la actividad y pueden desconectarse con toda confianza un beso un abrazo desde Croacia para todas gracias Flor Gracias a todas. Besos, besos. Argentina, Uruguay, España, todos los lugares que estén conectados. Muchas gracias. Muchas gracias. Les gracias queremos, les queremos. Gracias, divinas. Cuídense. Muchas gracias. Muchas Adiós. gracias.